El otro día cuenta? está tú calentando los víveres de la noche? O sea, no sí. calculan ni que aquí somos tres, cada quien se come tanto plata. vamos a hervir eso. No, ellos echan una mano entera y sobra plata. Ah, yo la he hecho calculada, pero calculando incluso la parte del desayuno. Sí. Ok. Sí. Bueno, bien, señores, vamos a la pregunta. ¿En cuáles productos de la canasta básica familiar ha percibido usted aumento en el precio? ¿En cuáles productos de la canasta familiar...? ¿Ha percibido usted aumento en el precio? Esa es la pregunta, háganos el feedback 829-451-3381 Es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Bueno, esa es, la, esa es la pregunta Vamos a ver lo que dicen los amigos cuando nos respondan la pregunta Señores, vamos a ver Según el ministro de Industria y Comercio A propósito de la pregunta del día No hay gran diferencia de precios, dice él en productos de primera necesidad. En las últimas semanas se ha percibido un incremento en los productos de que, que componen la canasta familiar básica, lo que ha generado descontento y preocupación en la población. Sobre este particular, el ministro de Industria y Comercio, y mi PYME, Víctor Ito Bisonó, consideró que el incremento de precios en el país se debe a algunos factores externos y a su juicio no existe gran diferencia en los costos. Dijo que hay algunas manifestaciones, por ejemplo, en los plátanos en los últimos días, pero es algo que según el funcionario se está regularizando al momento en que calificó de poquito el alza en el precio del pollo. Oiga eso. En contraste con estas declaraciones están las de Mer mercaderes, presidente de asociaciones ganaderas, ambas posturas transmitidas en este espacio, además de las quejas de ciudadanos y comerciantes a nivel nacional. ¿Qué le parece, Carolina Medina? Bueno, eh, la verdad que hace unos días estamos preocupados por el tema, con el alza de los productos. En el día de ayer nos sorprendió ver las declaraciones del señor Ito Bisonó, cuando él refiere, específicamente en una de sus alocuciones, como que es un poquito, que no es tanto el aumento. Pero cuando tú comparas que nosotros teníamos una libra de pollo alrededor de 50, 55, 45, y que esté a 70 es mucho. Oh, pero ¿y qué tú te crees? Hito Bisono no ha pasado trabajo nunca en su vida. No. Ese tipo no ha tenido nunca que un muchacho jalándole la peinera del pantalón, pidiéndole leche porque no hay leche. Entonces, esa gente así, por eso era que yo decía desde el principio que armaron uh -huh. el gabinete, le tengo miedo a ese gabinete, porque ese tipo, para él 20 pesos no es nada, ¿Qué carajo es 20 pesos? Pero para un pobre de claro. uno de los barrios de aquí, para ponerte un ejemplo, 20 pesos es Lo que yo decía, la funda. Lo que yo decía cada do, hace dos días, o sea, entonces cuando tenemos esto con el pollo, que es uno de los productos eh, más usados para quienes, la, los dominicanos, ¿verdad?, que es uno de, de, del, del consumo de carne principal, claro. el huevo que ya va en aumento, el cerdo, la carne de res, eh, y esos productos básicos alimenticios, cuando usted empieza a sumarle y cuando usted tiene el mismo nivel adquisitivo, el mismo salario y que tenemos una inflación que se está dando eh, paulatinamente, todo está por las nubes, ¿qué pasa con lo, con el sueldo que tú ganas? Si ganas 10, 12, 15, 20, o sea, sencillamente llega a un punto en que no te da. Cuando tú tienes este panorama poca distribución, pocos ingresos y aumento de lo que usas día a día. Esto causa una situación muy seria, muy grave en el hogar. El señor Ito Bisono se lo comieron ayer en las redes, wow. en las diferentes eh, páginas de noticias a nivel nacional y quienes hacían la publicación, porque como bien tú dices, Amado, él no sabe y ni le va, ni le va a impactar al bolsillo de Ito Bisono, no, ni a la clase alta, ni a los ricos, que aumente 5, 10 o 15... 15 o 20 pesos, el pollo solamente, por poner un ejemplo, cuando sumamos que si usted iba con 5 mil pesos al supermercado y se suplía con lo más elemental, esos 5 mil le den para la mitad, claro que es algo, Itoviso Ito, no. Entonces, cuando usted tiene un muchacho, dos muchachos, tres muchachos, que esa leche mm. está por las nubes, pero hablar de la medicina, que está elevadísima, mm. señores, usted compraba una pastilla, yo lo digo porque uno compra medicamentos y no es que, que lo digo por decir. Cuando usted compraba una pastilla que le costaba 27 pesos y que hoy cuesta 40, estamos hablando de 13 pesos, pero estamos hablando de una pastilla relativamente económica, barata, pero cuando usted tiene un medicamento que le costaba una sola pastilla 200 y que hoy le cueste 290, que le cueste 270, esas personas que usan medicamentos para la presión, que tienen que estar bebiendo pastilla constante mensual fija y que usted empieza a sumar y a meter lápiz, sencillamente usted no va a poder llegar a fin de mes. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo en este momento, ahí viene la presión de diciembre, ese gasto que se da en las mayorías de familias que quieren tener eh, relativamente o hacer algo diferente, que compartir de Navidad, ¿cómo se va a hacer? Va a ser, este año probablemente sea más barato por el asunto de la... Al, al precio que vamos, o sea, al, a lo que vamos, en la forma en que vamos no podríamos decir esto. Y a propósito, Amado, de, de, de precios baratos y de que baje o de que se controle, veíamos eh, las declaraciones eh, o la información de que el ministro de Agricultura se va a referir en, en estos días al tema que se ha estado reuniendo con Luis Abinader, ...para eh, equilibrar o mantener o buscar ayudar a los agricultores en el país, a los agrónomos... ...para que se disminuya el, el precio en el que está dándose, el precio que está dándose en estos momentos y los aumentos. Necesitamos una respuesta, pero esto es no... ¿De va a hablar el presidente? El ministro de Agricultura se va a referir en unos días al tema, al parecer están dando los pasos para ver qué es lo que se va a hacer... No se le puede dar 15, un mes, 20 días a este tema. Estamos hablando del factor fundamental de una persona para poder eh, vivir, que es la comida, que es la alimentación. O sea, sin comida usted eh, no tiene forma de tener Yo me imagino vida. que el ministro sabrá del problema que significa la cadena de distribución de los productos agrícolas. Tienen que conocerlo, es que problema, es uno de los ¿verdad? factores. Nosotros teníamos aquí al señor Diego Hidalgo, él decía... Nuestros precios, mis precios son básicamente lo mismo Yo lo estoy vendiendo igual claro. El asunto se da en la distribución, señores Y lo digo y lo repito Aquí están abusando muchos supermercados Están abusando con los precios Ahora mismo no hay un control de precio Usted va a un lugar y tienen un precio Usted va a otro y es exagerada la diferencia que tienen No solo en los alimentos, en los diferentes artículos que venden Y esto no puede ser Mira, el, pro, el, el productor fija el precio de un plátano, uh -huh. suponte tú en cinco pesos, uh -huh. puesto allá. El que lo compra, que es el intermediario, le aumenta eso el 100%, o más del 100%, por agregando el aumento uh -huh. de la, del transporte, una serie de uh -huh. cosas. Yerjan. Miren, yo creo que no fueron las mejores palabras por parte de Itoviso, no. Eh, creo que pudo haber utilizado eh, mejores términos para referirse al caso, porque la gente, primero está incómoda porque tiene seis, siete meses trancado con una pandemia, es loco por salir a disfrutar del mundo, de la vida de manera abierta, me refiero a la generalidad de, de la población en, en todo el mundo, y además de que hay una crisis generada por la propia pandemia, falta de empleo, eh, falta de, de, de dinero en las calles, todo eso, que es generado naturalmente por la, por la, por la propia situación de la pandemia. Comienzan los precios a subir, que incluso tenemos que eh, pedirle excusa a un amigo televidente que llamó el otro día acá y que dio la denuncia, incluso aquí se le, se, eh, se le dijo como que venían subiendo desde antes. Hay una situación específica ahora con los precios. Ayer veíamos a un comerciante que decía que subió el plátano, que decía que subió la ullama, que subió la batata, incluso él decía que la batata estaba a 5 pesos la libra y que ahora está a 35. Eso, eso sería bueno confirmarlo en el día de hoy. Porque, yo no creo que estuviera cinco 5 pesos, eh, pero no estaba No 35. sé, como yo no soy como no soy comerciante, lo digo que sería bueno confirmar no, yo, esa yo información. Yo compro, yo compro, o sea, viver, porque yo como no. víveres nada más. Yo tengo mucho que no compro batata, compro, y por tanto no hago ni, uh -huh. ni, ni, ni sí ni no con relación a eso, para, para no entrar en, en especulación. En sería bueno que un comerciante libre. nos llame y nos diga cómo estaba la libra de batata antes y a cómo está ahora. Pero hablaba también de un aumento eh, de la Uyama, eh, de muchísimos productos de primera necesidad, ¿verdad?, eh, que se utilizan. Y entonces Ito, Ito hizo no eh, ministro de Industria y Comercio, se destapa con esto de que los precios realmente no es como mucho lo que, cosita, se, lo que se ha aumentado. Poquito. Y esto naturalmente provocó la ira, de esa clase que está ahí empoderada a través de los medios de comunicación, a través de, a través de Twitter, y le han dado, le han tirado hasta, la, hasta las cajas y los cajones, porque utilizó los términos equivocados. Y por eso es que uno siempre eh, le advierte al gobierno actual que, más que querer complacer, si se quiere, a sectores, o más que querer quedar bien ante la sociedad, deben ser cautelosos al momento de emitir opiniones, al momento de dar informaciones e incluso al momento de tomar decisiones importantes para la República Dominicana. Es claro que sí que están aumentando los precios, hay una escasez de todo ahora porque resulta, resulta que eh, ayer fui a comprar carne a un supermercado y no había ni de pollo ni de res, solamente había de cerdo. Entonces, eso normalmente, eh, eso no es común, que no haya eh, ningún tipo de carne o que haya, por ejemplo, que falte la carne de res y que falte la carne de pollo eh, y esto naturalmente eh, va a impactar mucho a la República Dominicana en los próximos días. Ya decía el presidente de la Asociación de, de Ganaderos acá que lo, lo relativo a la carne se debe a la especulación que tiene China con los granos y, y por ende los alimentos balanceados para animales. Eh, pero, naturalmente, el gobierno tiene que poner verdad, eh, eh, carta en el asunto. Ya le pedí a Leonel Fernández, al propio presidente, que tenía que explicar por el alza, el alza de, de los productos. También se lo pedía a Guillermo Moreno que diera una explicación sobre el alza de los productos. Y la población se lo está pidiendo al gobierno. Así que, como el presidente eh, Abinader eh, le gusta hablar mucho. Eh, sería bueno que él prepare un discursito mm -hmm. de esos que él prepara, breve, tres, cuatro minutos, para que explique eh, a la población cuál es la situación, porque pudiera ser que el gobierno no tenga la culpa de lo que está pasando, por entonces hay que explicarle al pueblo cuál es la situación y cuáles medidas se van a tomar para contrarrestar el alza de los productos que evidentemente afecta de manera directa al pueblo dominicano. Mira, eh, yo... Vi la entrevista de Hidalgo, la vi diferida por, por, por YouTube, eh, pero a mí no me convencieron algunas opiniones de él, sobre todo esa. China es la responsable de lo que está pasando con la escasez de la carne de, de, de res. Pero hay una cosa, aquí, ¿cuántos, a cuántos productores tabulan su ganado para, para, para matarlo para fines de consumo humano? O sea, tabular es eh, eh, tenerlo encerrado uh -huh. con un régimen de alimentación, ¿sabes? porque la mayoría de los ganaderos, mediano pequeño ponen sus animales a pastar, ponen sus animales a pastar. Y recuérdense lo siguiente, aquí hubo, en el año pasado, a principios del 2019, aquí hubo una alta escasez de pacas de hierba. Y... <coughs> subió, se disparó. A mí me afectó porque yo tengo caballo, yo tengo caballo encerrado y los caball mis caballos comen paca. ¿Qué pasa? Que cuando iba a comprar paca no había paca o la que había estaba mucho más cara. Cuando averigüé me dicen lo que pasa es que la gente del sur, del, del, del, del sur, bueno, sí, de, de, la, de la línea fronteriza, que es una zona seca, había habido una sequía muy fuerte en esos tiempos. Y entonces venían al Cibao a comprar paca y se la llevaban en camiones, camiones enteros, patanas enteras llenas de paca. Y eso produjo una escasez aquí y por ende un aumento del precio. Claro. Oferta, ¿Qué es lo que oferta, quiero... oferta demanda. Exacto. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Que la mayoría de los animales comen hierba, no granos. La mayoría. Eso no quiere decir que no lo hagan, porque por ejemplo aquí hay gente que tabula. Y hay ganaderos que tabulan una parte de ganado y otra no y entonces tienen diferente calidad de carne. El caso de don José Luis Rodríguez, que no sé si estará si habrá abandonado esa línea de ganadería, tabulaba a sus animales, una carne de calidad. Pero había otros animales que estaban pastando, que comían hierba, y que cuando no había mucha hierba compraban paca, porque la paca era barata. En ese tiempo que yo te estoy hablando, una paca quizá costaba 25 o 30 pesos. ¿Me entiendes? O sea, hay que ver eso. Yo no, yo no yo no, creo, aquí hay, lamentablemente en este país, para, hay una, unos, unos, unos emporios, eh, unos acaparadores que son emporios, que acaparan todo tipo de cosas. Hay gente que son los lo, lo mandamás en el pollo. Cuando una de esas compañías se así y cierra, se acabó el pollo. Hay gente que son los mandamás en la carne de cerdo, en la carne de vaca. Y así por el estilo. Entonces, sí. yo pienso que el gobierno, hito Bisonó, en vez de estar hablando disparate de que 20 pesos no es nada, que se deje de eso, que él es un millonario. Los millonarios no saben lo que significa para un pobre que le aumenten un producto de la canasta básica que, de, que se usa día a día, que le aumenten 5 pesos a ese producto. Él no sabe eso. Cada vez que el pollo sube 5 pesos, las mujeres de las amas de casa se ponen la mano en la cabeza porque no saben cómo van a darle comida a su familia con el chin de cuarto que tienen Oiga, y eso, ese es el ese como el círculo vicioso, sí, claro. el día a día entonces lo que tiene el gobierno, con el perdón Yería, lo que tiene el gobierno es que enfrentar esos acaparadores, enfrentar esos emporios y romper esos emporios con la finalidad de que esos emporios ganen dinero, pero que tampoco perjudiquen a la sociedad, sobre todo a las clases más necesitadas, que son las que comen pollo, las que comen huevo, las que sí. compran pan. Permíteme, amado, si pudiéramos, por favor, eh, Giovanni, comunicarnos con el presidente de la Asociación de Comerciantes aquí en, en la región, en Soriano. la provincia, con Soriano, para que él nos diga de manera específica cuáles son bueno, los productos que han aumentado en los últimos días y ojalá algún colmadero porque una cosa son los comerciantes arriba y otra cosa es el colmado abajo también eh, o algún mercader pudiera llamarnos y decirnos cuáles productos eh, han aumentado de o sea, estoy pidiendo verdad que llame a una persona que, que esté de línea directa no un, quizá una, una persona que lo que vaya a dar una opinión, eh, así que si por favor pudiéramos comunicarnos con Soriano para que él nos llame el programa y nos diga cuál es la realidad del de aumento de los precios. ¿Qué, Mira, que, tengo... que sos, ¿Qué sociedad tenemos con el perdón Carolina? Porque yo te voy a decir una cosa, en este momento, esta es una época para que todo el mundo haga sacrificio. Pero tú lo dices. Claro, que, pero, sea, pero, pero ¿qué va? Yo, yo lo digo y lo repito, el capital exacto. no tiene patria. Eso es lo que te iba a decir. Mira, Amado, <risa> estoy mirando, y Yang, amigos televidentes, estoy mirando la tabla de precios de Pro Consumidor para finales de mes del mes de diciembre como órgano regulador del año pasado, al cierre okay. del 2019. Okay. La pandemia entró okay. en febrero y de ahí podríamos ya. hacer una comparativa eh, <ríe> en lo que ya está, en, en, casi estamos a final de año. O sea, eh, nosotros sabemos que cuando... Estaba, vamos a decir, funcionando de alguna forma porque en estos momentos ProConsumidor como que está en un letargo, no sabemos qué está pasando Si lo han nombrado, no he escuchado, no, no, voy no, a buscar la, la información Como que la institución en sí aparentemente está en una especie De, de limbo, podríamos decir, a, a nivel de accionar o de ejecución Porque siquiera hemos escuchado en estos momentos dirigirse a la ciudadanía Miren, eh, la libra de pollo Estamos hablando a final del año eh, pasado, 2019. El pollo fresco, vamos a decir, eh, el, eh, 54 pesos la libra. Teníamos el huevo, el cartón de 24 a 149, anda alrededor de 190. El, eh, el cartón de huevo que no es de ninguna marca, sino de ese que venden así, en los colmados o, o en los almacenes. Y eh, es importante, en la página de ProConsumidor salen todos los precios... Eh, amigos televidentes, y ahí hacemos la comparativa de unos y otros. Por ejemplo, tenemos el cerdo, lo tenemos por acá, quiero dar los precios para que tengan más o menos una idea. La carne de res, 109 la libra la porque la de Jerez tiene diferente de pecho, de, de piernas sí, y diferentes demás. Sí, si los cortes van... Sí, entonces, por ejemplo, las habichuelas, no sé cómo están las habichuelas, pero para esa fecha, las habichuelas sanjuaneras, que son una de las que más se, se utilizan, 115 pesos la libra. Eso es. Eh, y ahí están todas las marcas. Lo que nosotros... Eh, nos duele escuchar señores, el que habló y se refirió a este tema es el ministro de industria y comercio, ustedes se imaginan o sea el que tiene que ver o el que representa la institución las instituciones que tienen que ver con el comercio en nuestro país y que en esta se encaja todo lo que tiene que ver con eh, las empresas que distribuyen alimentos y que él le diga esto, es que aliciente a los empresarios a ese tipo, no, eso no ha subido eso es un poquito, o sea está dando rienda suelta para decir, no, para la agregar, cosa está es bien, sigan subiendo. Eso es una cosa más. irracional escuchar a una gente que dirige, a un ministro que dirige una institución como esta, referirse a un tema tan importante como lo es la alimentación y el alza de los precios en este momento, que no hay tanto poder adquisitivo, que ha disminuido. Él no está preparado para dirigir nada. Entonces, eh, ciertamente sí tienen que manejarse. Eh, los ciudadanos, eh, repito, hay una campaña a través de redes sociales, que la tengo por aquí, de no consumir plátanos del 19 al 27 de noviembre, ya pasó, se duró, se estuvo manejando durante una semana para que la gente no consuma eh, plátanos específicamente, porque es que es exagerado el precio. O sea, comer plátano yo creo que es un lujo en estos momentos. Sí. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Los enamorados días, no llevan eh, flores, llevan plátano. El director, sí. el director del Instituto Agrario Dominicano, el IAD, Faña, ¿verdad? Sí. Que está ahí, él dijo en un programa eh, de corte nacional que los productos iban a bajar un 50%. Lo que sería importante, esa información primero, debió no darla él, sino el ministro... De, de industria y comercio hubiese sido lo correcto y que se diga qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se va a hacer para contrarrestar esta situación que se está dando, cuál es la realidad, ¿Qué, qué, cuáles son los pasos que va a dar el gobierno y entonces cuándo podríamos estar recibiendo ya los beneficios de esa supuesta eh, es rebaja. Porque miren, a mí cuando lo vi realmente, yo no quiero ser pesimista con esto, pero cuando yo lo vi de hablar de, de una reducción de 50% de los productos, lo que me dio fue risa. Una locura. Porque cuando en este país, cuando en la República Dominicana, después que un producto sube, baja, baja la mitad? ¿Cuándo? ¿Cuál, ¿Cuál es el producto? Lamentablemente no se sabe so cuál es la estrategia. Le suben, un, le suben por ejemplo, 50 pesos y después viene el pleito, la que yo que y okay, entonces bajan 25, que era lo que querían. Quedan que eh, 25, eh, sí. entonces, de aumento. Difícilmente en la República Dominicana, después un que truco. algo sube de precio, vuelve a, a, a bajar salvo, naturalmente, cuando se dan el caso, por ejemplo, del plátano que hay momentos que sí sube muchísimo por la escasez y hay momentos que sí baja y se pone entre 5 y 10 pesos. El plátano es el único por la cuestión de que no sube, eh, si sube por la falta de producción o por la escasez. Tú sabes por eh, qué pasa eso, dos cosas. Primero, por el asunto del de FIP 21, que es un plátano de menos uh -huh. calidad, pero que se da más rápido. Y segundo... Porque el plátano, para poder exportarlo, para poder llevarlo fuera de aquí, tiene que tener muchos requerimientos en términos de calidad. Sí. Y cuando quedan esos plátanos, hay que salir de ellos rápido. ¿Y claro. qué sí, hacen? Le bajan a... el precio. Claro. Eh, terminaste el comentario. Sí. Mire, cuando nosotros eh, nos ponemos a pensar en estos momentos, el alza de los medicamentos los, pre mm. los está por, lo por las nubes, señores. Comprar una receta... Si usted, una indicación, lo mínimo que se paga son cuatro y cinco mil pesos Que el que no tiene seguros, yo no sé cómo se hace Una sola receta se te lleva a ti eh, la, el, la, la, la, la quincena va prácticamente de, del sueldo de un ciudadano Del sueldo mínimo Cuando usted empieza a meter el lápiz a las recetas Al pasaje que subió dije que por el distanciamiento Pero no lo cumplen y mucho menos lo van a bajar Ya luego de que pase todo esto los medicamentos, el alza de los pasajes, el alza de los alimentos, el sueldo que es el mismo, que es el mismo, o sea, eh, la poca adquisición que, que estamos viendo, vamos a decir, la poca movilidad de dinero en las calles, tú sumas todo este el panorama, circulante, el, el circulante, circulante sí. sí, gracias. Cuando tú sumas o, o ves este panorama, que ahí viene diciembre, ahí tal vez la gente por la misma euforia lo olvida un poquito pero para enero, y yo lo estoy diciendo, la gente que no se aloque en este mes, en estos dos meses que faltan, porque no sabemos realmente qué pueda pasar. Si pueda, de, de, del tema de que pueda haber un cierre, tal vez no una cuarentena total, pero ex, eh, restringir más las medidas, porque no sabemos el impacto que pueda tener la, la apertura, generalizada de todo en el país y a nivel económico si el gobierno no toma las medidas necesarias para controlar el tema de los precios señores hay que estar bien atento y ser cuidadosos vamos a ahorrar y cuidar el bolsillo porque eh, antes que el gobierno no se refiere y todas demás en nosotros enero. somos los responsables de nuestra economía y de manejarnos entonces bueno. esto es muy delicado claro, bueno. si la si pregunta... debe bebérselo los cuartos y fumárselo de juca pues ya usted sabe lo que viene en enero bueno y El, ahora sí es verdad, ¿no? El cliché de que enero viene fuerte. No, no, no. Enero. Y te voy a decir una cosa, ya Gua, Guadaluariel lo advirtió y va a seguir bregando con eso. Eh, si celebramos la Navidad como lo hacemos siempre, va a haber un rebrote. Yo mandé un video que lo quiero poner en algún momento de lo que está pasando en Europa. Sí. Mandé un video a la tablet anoche, a la tablet, para, para que lo veamos en algún momento. Hay un reportaje de Dios West, creo que, que se llama el canal este eh, alemán, que DW, creo que Dios West, algo así. Ese canal hizo un reportaje, un reportajito de cuatro minutos, y está explicando lo que ha estado pasando en toda Europa, país por país. E incluso la, la joven está pronosticando una situación parecida en México, porque ella es mexicana, y en el resto de Latinoamérica. Y dicen qué fecha va a pasar. Entonces, no nos podemos descuidar, sí, señor. Eh, fra gente... fra Francia entra en cuarentena a partir de mañana. Sí. Francia todo eso está ahí. Yo, yo quiero que la productora de este programa... <risa> <risa> ella bajó hoy, no hay chocolate. Sí, pero algo los está pasando. muchachos, que ¿Algo solo está los viernes No, que tú nada no más vienes aquí cuando hay <ríe> chocolate, pero es verdad. Te, tenemos a Soriano, no... <ríe> tenemos a Soriano. El vamos, a, vamos a ir a Soriano. No, ¿no Soriano? Tenemos ah, el... Okay. Ah, no tenemos a Soriano. Ah, no. Bueno, está bien. Bueno, porque nos llame Soriano, Alex, por favor. dan una llamadita sí. al programa, please, como dicen algunos. Nos Señora, nos vamos a la precios, pregunta de. Lo Pero que usted. nos llame un colmadero también, porque a veces sí. ay, los comerciantes a veces como que ponen sus... Uy, ¿no, estoy diciendo que no, no, porque también Soriano porque, es un distribuidor O sea, Soriano sí. es un mayorista sí, no, sí, es un, sí. no, no es un minorista decir, Un detallista bueno, llama ¿no? un, un colmadero, por favor Que nos diga cómo están los precios Bien, bueno, la pregunta del día, señores ¿En cuáles productos de la canasta básica familiar Ha percibido usted aumento en el precio? 829-451-3381 Hay una Tenemos llamada, una llamada ahí. Adelante, buenos días. buenos días Buenos días Buenos días, adelante, le escuchamos se fue. Se Entonces, cayó, a se propósito fue. de vale. colmaderos, eh, una pregunta aquí a la gente que nos ve: ¿por qué los colmaderos no dan factura? O sea, cuando tú pides lo de libros ellos te mandan y cobran lo que ellos entiendan. Sí, Eso no, no hay forma de determinar cuánto hizo qué cosa, pues cuánto mi, te cobraron. Mira, cuestión cultural. mi amigo Lizardo siempre envía la factura. Para es un almacén ¿Tú una no bogea? almacén colmado, colmado que lo compramos cuando hay una situación de pronto necesitamos esto lo compramos pero no está pero cosa, en el mercado pero es una cuestión cultural sí sí también es verdad o sea los colmados tú no has visto nunca un colmado de que la, con, haciendo facturas sí normalmente ellos siempre la y si tú le pides una factura te la hacen a mano pues no sí, tienen claro, no tienen talonario sí pero se aprovechan bueno sí bueno señores vámonos al WhatsApp. Eh, Bien. señorita Carolina entonces vamos a iniciar eh, con el llamado y el video que él se refería. ¿Lo vamos a ver ahora? La... Es, es, bueno, es, es un, es, un muy, poquito largo. Es un bueno, poquito podemos, largo, podemos en, más adelante. Sí, sí, sí. Lo podemos ver, lo podemos ver más adelante. Eh, Alberto, de la organización Los Maestros, dice, buenos días. Pregúntele al señor Yerjan si pudo resolver los documentos en el liceo. Ah, bueno, eh, lo que hizo fue el liceo, que me dio un récord de nota previo, ¿verdad?, eh, firmado por ellos, pero nosotros eh, decidimos esperar a que ya tomaran posición los nuevos directores y me imagino que ya sí hay una persona que firme. Yo voy a ir casualmente esta semana al liceo para llevar, porque eso debe estar firmado eh, y sellado, ¿verdad?, por el distrito eh, educativo y no directamente por el liceo. Pero sí, yo, el liceo, como había una falta y ellos me entregaron un récord de nota firmado y sellado por ellos mismos. Vamos a recibir esta llamadita y seguimos con los WhatsApp. Buenos días. Buenos días. Buen día, Buenos día, adelante. Con Yayan, por favor. Sí. El... Estás con él. Está, pre... está con él. Yayan. Adelante. ¿Tú sabes, cuánto cuesta... Tú sabes cuánto cuesta un plátano en la capital. En que la capital. Que lo vi en la noticia, 77 pesos. ¿Dónde? 77 pesos. No, no, como usted está exagerando. Yo vi la foto y no lo creí en un supermercado. Ajá. Uh -huh. Okay. No creo que lo pusieran ese precio en un supermercado porque que ellos lo, lo controlan. A menos que sea y por libra. Ah, no o por libra. Ah, que bueno, nos llame puede un ser por, que nos por eh, libra. Eh, eh, y a Soriano que nos llame para que nos dé los... Puede ser que sea la, la libra de plátano. Ah, bueno. Eh, seguimos entonces en los WhatsApp. Eh, la gente que nos siga llamando, porque los que consumen también en los colmados, para saber cuál es su parecer Exacto. sobre el alza de los precios. Señores, si usted no va con 500 pesos a un colmado no compra, escríbalo. Eh, Luisa dice buenos días a todos, ella responde a la pregunta del día de los aumentos, dice ella todos, el plátano, el pollo, los vegetales y los huevos, dice Luisa. Eh, Oliver Marte dice buenos días, bendiciones, casi todos los productos están por encima del pollo. Eh. 70 y este de no, dice que no hay un alta en la canasta familiar. Muchas gracias Oliver. Eh, Agni dice... Hola, yo entiendo que todos los productos de la canasta familiar están muy elevados. Eh, que nos llamen directo, por favor, que nos llamen por WhatsApp, al número que está en pantalla. Eh, dice, pero los farmacéuticos, electricidad y, y otros, ¿dónde lo dejamos? Lo que pasa es que todos los dueños de negocio están haciendo lo que ellos quieran. Hay que ponerle un freno porque entonces no se sabe dónde vamos a parar. Dice Anni. Ramón de Caminos Vecinales dice... Entre 10 y 15 Siempre ha estado la libra de batata. Sí, más o menos así eh, Ana Mercedes nos manda esta princesa eh, La princesa de la casa Que hoy cumple 6 añitos De parte de su madre Solange Y su abuelita Mechi Pero hey, me, me dice un amigo Abogado Que ayer compró Plátano a 10 pesos en el mercado Jesús vamos a confirmar eso de cada día a 10 pesos dice él sí, hay niveles hay, es que hay niveles de precio en el plátano regularmente dependiendo de si son ravisa o de si son plátano concho la mano sabe de eso pero claro es que es así claro, o sea claro, cuando claro. te compran un camión de plátano hay plátano bueno grande sí. eso se lo ponen altísimo pero ya lo que queda la ravisa que exacto que, que son, es de menos que son calidad criollos. que son los que le dicen los extranjeros que no son extranjero extranjero, llamada. <risa> <risa> buenos días Buenos días. días. Buenas. Buen día, caballero. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, buena, Amado. Sí, suéltalo. Sí, mira, es José Mauricio. Yo soy productor agropecuario. Adelante. Yo soy tu vecino allá en La Loma. Ok. Hay, hay mucha confusión ahí. Yo veo a la, a la joven, a la cual miro mucho, pero ella tiene mucha confusión en el manejo de tema Mira lo que está pasando. Estos productos que son de oferta y demanda, en el país no hay planificación en la siembra. Y se producen un pico hacia la baja, y pico hacia la baja, hacia arriba. Ahora mismo, por ejemplo, en el plátano, se está dando. El plátano fría 20. Hoy yo estoy cortando plátano a 3 y a 3,5 a nivel de finca. Ha habido un desplazamiento de plátano criollo, que es que nosotros acostumbramos a consumir. Sí. Y ese no se está sembrando por asunto de los problemas de, de enfermedades, básicamente la sigatoka sí, sí. negra que está atacando. Sí. Hoy mismo yo estoy vendiendo plátano a cincuenta 3, 3 y te llevo a mi finca. Pero, pero eh, eh, eh, eh, in situ, 20, es decir, en tu tierra, en tu finca. Sí. Eh. O sea, Ánimo tú le... De finca. Entonces el proceso de intermediación... Ah, ah, eso es... es el... bastante complicado. Ese es el problema. Pero eso, eso es lo que hemos dicho, amigo. Sí, adelante. Pero no me va... me pregunta, ¿qué sí. tipo de plátano es que usted tiene sí. en su finca fia, 3? Sí, oye. Fría 20. Ah, fría 20. ¿Qué es más económica Fría 3. Sí, sí. Ese, ese es el que el tú estás cortando ahora. Ese es el que tú estás cortando sí, ahora. Entonces, hay una confusión en cuanto a plátano criollo, que es el que nosotros acostumbramos, Ok. El duro. Okay. Entonces, el productor se ha ido desplazando por asunto de que la enfermedad de la cigatoca negra está dejando de sembrar el plátano criollo. Exacto, sí. Pero el PIA 20 hoy, ahora mismo vamos a la finca y yo te lo vendo. Tres, tres con cincuenta me lo están pagando. ¿Y a cómo está no, llegando tú. al público? Eh, este en, plato en... no está llegando al mercado Tú vas hoy y debe estar en el mercado de a 8 y a 10 pesos. ¿Quién me corre. Tú vas oh. ahora mismo al mercado. Okay. No puede estar más de ahí. Entonces, con relación a la, a la carne, que tú hablas de tabulación, yo engordo no novillo. Uh -huh. ¿Qué está pasando con la, con la tabulación? Los precios a nivel internacional se han disparado. Porque China compró mucho. Entonces, los trimes que están trayendo fuera de los importadores, se está usando la carne de, de, de red más para hacer embutido. Entonces eso crea Pico, Uruguay, que es el principal suplidor de carne a nivel mundial, Argentina, Brasil, subieron los precios. Entonces los importadores han subido un precio, amén, porque le conviene más comprarlo aquí. Eso ha disparado un poquito la carne de red Ahora bien, ¿qué pasa? La tasa de cambio, que es la referencia para el pollo. Ah, también. El componente importado, lo que grave. es soya, soya, maíz, otros, se han disparado por un asunto coyuntural de economía externa. Sí. Eh, ustedes saben que hace varios meses que la, la tasa venía subiendo. Entonces, yo creo, creo que más bien es que hay que educar. Ahora mismo la yuca está regalada. O sea, tú no, la yuca, eh, eh, a la amiga, que pregunte por la yuca. que usted estamos quebrados, yo tengo un chin de yuca. Yo, yo la compré a 10 pesos. pesos. Estamos jodidos, porque la yuca no la quiere nadie. Tú sales a comprar yuca te la pagan a 2 y a 3 pesos a nivel de fin. Mi don, ¿no? una o sea, preguntita. No, la yuca, ahora mismo nadie está hablando de, de la yuca. Lamentablemente hoy no, la yuca no nos vale nada. Entonces, sí. se dan esa oferta y demanda. Mi, mi posición es, mi recomendación al gobierno y a la okay, sociedad. Primero educar en ese sentido y que aquí en el Ministerio de Agricultura se planifiquen las la siembra para que no hayan picos ni Eso de arriba se ha dicho ni hacia abajo. Eso se ha Entonces, dicho, Amado, Que yo lo conozco muy bien y le gusta la agricultura. Dice los plátanos tan buenos. Yo voy a sembrar plátano y nos fuimos todos por plátano. Sí. Después nos juntamos todos en el mercado. Entonces yo creo que el ministerio de agricultura tiene una oficina que oriente, aunque las ofertas de son muy malas de controlar. Que oriente en el sentido de lo que tú debes sembrar y qué vas a cosechar por mes y eso no es tan difícil. Pero Entonces, mira, eso que tú dices, es eso que ver, tú dices se le ha recomendado a todos los gobiernos que planifiquen sí. la siembra, sobre don, todo sobre un, todo de productos de ciclo corto. Claro. Eh, eh, Carolina te voy a hacer una pregunta. Adelante, Carolina. Se fue. Eh, eh, es básicamente lo que nos decía Diego Hidalgo aquí. Él hablaba sí, de los granos, el, el asa del dólar. Sí. Eh, de los intermediarios uh, De los intermediarios Que, Eso que Diego es lo que... Hidalgo lo llama los terceros y cuartos es sí. eh, Que viene siendo así porque es una sí, cadena, es, una cadena... O sea, es lo que hemos planteado aquí, Midón Y es lo que entendemos Pero hay un elemento que usted no ha citado Que es la especulación Que lo se decía el presidente de la Asociación de Ganaderos Y que nosotros entendemos que es así Porque no hay un control en estos momentos de supervisión de, prezo, de precios Que va de la mano de proconsumidor ¿Qué usted no puede decir al respecto? Creo que se fue. Se Qué malo. Pero eh, el amigo bueno, pero, conoce si mucho, mucho de tema. Si puede volvernos a llamar después para que las responda noticias. esa pregunta después de las noticias de Vladimir, se lo vamos se a agradecer. Agradece. Y que sí. vaya sí. atención al equipo, que vayan a entrevistar a Eufemio Vargas, que vayan a entrevistar a José López. Que y vayan algunos a colmaderos. Algunos colmaderos. Eh, 7:47 minutos de la mañana.